Y lo dejo cerrado como la barba de candado yeah. Hermano, en serio Que en esto lo he vado. tú tienes Mi misma edad, pero te ves más Acabado no. Oye mi hermano, te juro que yeah. le voy a tratar con otro puñetas. no se detecta Yo soy esa feta, neta, ninguno me quita la estafeta. Sí. si tú quieres Conocer todo el planeta, vuélvete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 lo pongo rápido y es exacerbante. Siempre voy improvisando y yendo para adelante. Dale. Viene de la legión contra el titán de ataque, sí. contra el más puto duro y preparado para el combate. Sigue, sigue. No yeah. es el cabrón en serio que mi flow. Sigue yeah. matando a todos yeah. los tuyos que ha. me dijeron que tienen control. Yeah. El bueno de los tiros entre los por algún español Última, oh, última Tienes otra para el Joker? Yeah, ¿Para yeah. que lo maten con el bloque? Yeah. Ellos saben que yo soy el hombre oh, ah. Una más no me aguanta Este mediocre Se la pego en las costillas Y el putito se me rompe yeah.